Mi nombre es Boris Darmon, como ya les mencioné, y para mí siempre ha sido un privilegio poder tener esta plataforma para poder compartir con ustedes aquellas cosas que muchas veces no la hemos pensado, pero que de repente en una conversación como esta la podemos pensar y podemos compartir algunas ideas que sin duda nos van a permitir hacer una reflexión respecto a ese tema y quién sabe, tomar un paso hacia adelante o hacia atrás para mejorar nuestra vida personal. Durante estos días He tenido el gozo de poder recibir algunos mensajes de algunas personas que nos escriben, algunos que nos comentan, que cómo les está ayudando a nuestros temas. Y simplemente no es la persona que habla, sino tal vez la aplicación del mensaje que será a vuestra vida la que nos ayuda a todos a poder eh, tomar una acción, primeramente teórica, mental, y luego una acción eh, externa de cómo conducirnos con eh, la forma de pensar o la verdad que hemos conocido, hemos adquirido a raíz de una reflexión como esta. Eh, hemos estado tocando to temas un poco difíciles para muchos. Me ha comentado un amigo que no es fácil definir tu propósito en la vida. Y quizás no es fácil definir tu propósito en la vida, no tanto porque sea difícil, sino porque no tienes claro tu identidad, tu persona, quién tú eres. Y tal vez de las, una de las cosas que menos nosotros hemos pensado en la vida, porque lo damos por hecho, es que creemos que, que sabemos quiénes somos. Creemos que tenemos claro nuestra identidad. Eh, yo tengo en mi programa de, de videos, eh, en, el, en el YouTube, especialmente en mi canal, Boris Armon Canal, un video que es mi video de presentación. En yo hablo acerca de la creación. ¿Y por qué hablo de la creación? Porque para mí, en la creación está la, el inicio de todo sistema de identificación del ser humano como un ser creado. Eh, lo he dicho de muchas maneras y en muchas ocasiones que yo creo que nosotros somos el fruto de una planeación perfecta de un ser perfecto. Y cuando alguna vez lo he dicho algunos me han dicho, ¿y por qué entonces el hombre cayó en pecado? ¿Y por qué fue desobediente? No es que la perfección sea absolutamente eh, inamovible o empaquetada de tal modo que no haya alternativas para abrir la puerta a un error. Si es que participan dos. ¿Por qué digo cuando participan dos? Porque Dios, quien crea al hombre, le da el privilegio de la perfección, pero también le da el privilegio de la elección. Y una de las cosas que nosotros tenemos como parte de nuestra identidad personal es la capacidad de poder elegir. Y entre crear un robot, un ser que solamente obedece órdenes, Dios, en su acto perfecto de creación, crea a un ser que tenga la capacidad de elegir. Y semejanza de su creador. En este caso, nos, nosotros somos semejantes a nuestro creador. No lo digo yo, lo dice la Escritura. E hizo al hombre de la mujer a su en semejanza. Y eso quiere decir muchísimo más que el simple hecho de ser un ser existente, que valga la redundancia, o ser simplemente una persona humana como la que nosotros somos. Bajo ese concepto, la pregunta es: ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder afianzar? claramente nuestra, nuestra identidad o tener claro nuestro eh, propósito en la vida. Primero tenemos que saber quiénes somos. Cuando hablamos de identidad, generalmente muchas personas se confunden un poco. Dime cuál es tu identidad. Generalmente lo hemos utilizado como un asunto eh, abstracto, no, este, concreto, como un documento, por ejemplo. eso es mi identidad. Y la identidad, en realidad es un conjunto de características que forman parte del ser humano, que están estipulados en su carácter, en su temperamento, en su, en su forma de mostrarse ante los demás. Es un conjunto de todo. Es un todo, en otras palabras, que, que, se, que se resume en lo que tú realmente eres. Ahora, la pregunta es, ¿eres consciente de lo que tú eres? Y el gran problema no está en que no somos o no tenemos identidad. El problema es que no somos conscientes de ello. Es como que, no sé, un cuchillo sabe que es un cuchillo. Es un cuchillo. Si tú lo utilizas y alguien utiliza el cuchillo para cortar frutas o, o preparar algún alimento, no va a hacer La pregunta es, ¿el cuchillo sabe que es cuchillo? ¿Se puede mover el cuchillo por sí mismo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. El problema no es que no seamos seres humanos creados por Dios. Eso, está, eso es de hecho. Todos somos eso. ¿Quién puede explicar otra cosa? Cualquier eh, aparente estudio científico que quiera negar la presencia de Dios, la, la creación, la creación del hombre como fruto de la mano de un ser eh, superior como es, como es Dios, simplemente termina en la nada. A través de los siglos se ha demostrado eso, que el hombre terminó finalmente creyendo que hay algo allí, un ser que creó a los seres que existen. Por tanto, esas características que están en nosotros nos definen o definen nuestra identidad. La pregunta es, ¿yo conozco cuáles son? ¿Me conozco realmente? ¿Me he dado cuenta? ¿Qué es lo que soy? ¿Quién es? ¿Quién es? o ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Ese conjunto eh, es, esbozado en esas tres preguntas, conjunto de cosas, es lo que finalmente define nuestra identidad. Quizás eh, algunos se preguntan y dicen, ¿la identidad se, se obtiene, eh, el concepto de identidad, se obtiene de la noche a la mañana? No. Es un trabajo que sucede en la vida del ser humano de manera permanente, constante, a través del tiempo. Nos vamos dando cuenta. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis características? ¿De qué manera me comporto ante circunstancias de rechazo o fracaso o éxito? Esas cosas vamos aprendiendo en el camino. Eh, aunque hoy se habla de una identidad social, donde se define incluso la sexualidad, por supuesto equivocadamente, eh, no es eso lo que realmente eh, necesitamos conocer como identidad. Identidad es lo que ya nosotros traemos consigo. Nosotros somos hijos, criaturas de Dios. Esa es nuestra identidad. Y esa criatura de Dios tiene características que la identifican como tal. Y venimos en dos tipos, diríamos, hombre, mujer, macho, hembra. Así de simple, no hay más discusión en el tema, a pesar de que muchos quieren darle toda una filosofía social a este tema. En realidad, ¿por qué es importante la identidad? Porque gracias a la identidad, nosotros podemos mantener nuestro equilibrio eh, mental, psíquico, y por supuesto, nos damos la valoración que corresponde para poder relacionarnos con los demás. Tal vez una de las cosas que más me, me hace recordar a mí, eh, de mi identidad, la voy a esbozar dentro del contexto de una conversación que era común entre mis padres y, y nosotros. no Cuando de alguna manera nos comportábamos de manera inadecuada, eh, hasta diría yo, eh, desfigurando un concepto familiar, porque mi familia... Vivíamos en una comunidad pequeña y, pues, éramos los hacendados del lugar. Entonces, mis, mis padres acostumbraban, bueno, mi papá mayormente, acostumbraba a decir: No te comportes así porque tú eres un Dharma. Entonces, si bien es cierto, aunque sonaba un poco discriminatorio por el apellido y qué sé yo, mis abuelos fueron este, extranjeros que llegaron aquí al Perú y no por eso somos más importantes que los demás. Pero el hecho de tener ese apellido, entonces. Mi papá como que se sentía un poco orgulloso de eso y decía, no te comportes así, o no hagas esto porque tú no haces eso, o los darmos no, no hacen eso. Entonces te daba un sentido de pertenencia. Y esa es la cosa importante que tiene la identidad. No solamente te da el sentido para que tengas valoración de ti mismo y una valoración positiva, porque sabes quién eres, sabes para qué estás aquí, entiendes cuál es tu propósito porque eres una criatura de Dios, y además de eso también te da la capacidad de poder entender en, en, en concreto que tú tienes la valoración para eso, que eres una persona valiosa, que tienes este sentido, que no eres fruto de la nada, que no eres eh, algo que puede alguien mover a su antojo que puede convertir en una imagen falsa de ti, cosa que no debería suceder. Ese hecho de valoración, ese sentido de que te da en la vida para poder decir yo soy esto, te permite también relacionarte con los demás y vivir de manera adecuada, de manera equilibrada con los otros. Porque si tú reconoces, y aquí viene lo más importante de, de, de reconocer la identidad, es que si tú reconoces tu identidad, es que puedes también reconocer la identidad de los otros con quienes te vas a relacionar en la comunidad. ¿Por qué muchos de nosotros tratamos mal a las otras personas? Yo lo he hecho y he cometido ese, ese tipo de error. Porque muchas veces yo mismo no me valoro a mí mismo, no me entiendo a mí mismo, no me doy cuenta quién soy. Porque si yo me diera cuenta que, so que soy lo que soy, un ser humano que es fruto de la mano poderosa de un creador, yo trataría de la misma manera las otras personas. Estábamos en una en un evento de parejas en el norte de California, cuando una señora se acercó a preguntarme por qué los hombres pegan a las mujeres. Y yo le dije, la verdad, hay muchas, muchas son las razones. Entonces me dijo ella yo quiero presentarle a mi esposo, mi esposo está acá, y era un hombrecito pequeño, más pequeño que ella, y me dijo, él a mí me pega. Y yo, la verdad, por respeto, no le he querido responder, pero él me pega. Y le pregunté a él, ¿por qué tú le pegas? Y él me dijo una razón estúpida, por supuesto, es que no me obedece. Y yo le digo, ella no es tu hija, como para que tú le que tenga que obedecer. Tú puedes conciliar con ella, puedes ponerte de acuerdo con ella, porque ella también es un ser pensante. Una característica de nuestra identidad es que sabemos pensar, y sabemos razonar. Si tú no reconoces a la otra persona como una persona pensante, cometes el error de atropellar, cometes el error de, de, de, de, de no reconocer la capacidad y la identidad del otro. Una de sus características es pensar. Y si tú no quieres Entender eso, entonces hay algo en ti que no estás entendiendo de tu propia identidad. Por eso, la valoración individual y la proyección hacia los demás son características importantísimas de la identidad. De otra manera, lo que vamos a, vamos, vamos a pasar es, o nos vamos a volver personas ermitañas o personas que no tenemos la capacidad de comunicarnos con los demás o no tenemos la capacidad de convivir con los demás. La identidad nos permite mantener ese equilibrio entre lo que soy y con quien me relaciono para mantener una relación adecuada, una relación amena y por supuesto que sea suficiente como para poder convivir juntos. Pues, estas características muchas veces han sido extrapoladas a tal punto que muchos han utilizado el tema de la identidad para manipular las conciencias o manipular los conceptos sociales y culturales. Lastimosamente. Algunos dicen yo soy así pues, y si soy así pues, ¿a ti qué te importa? Una cosa es la valoración de sí mismo, una cosa es el reconocimiento de lo que soy, y otra cosa es quedarme con eso y no querer ser parte de una comunidad a la cual de todas maneras, aunque no quiero, yo pertenezco. Y eludir mi responsabilidad social es una falta de identidad. Porque si tú te reconoces como un verdadero hijo de Dios y no te relacionas o no aceptas a los demás con la consideración que supuestamente tú tienes respecto de ti mismo, entonces tienes un problema, tienes un disfraz. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Aclaro, como si... Si yo no tengo claro cuál es mi identidad, si no tengo claro cuál es, quién soy yo, si no tengo claro cuál es mi pertenencia, no tengo claro la pertenencia de los demás. Y el problema no está en los demás. No, es que me tratan mal, es que me responden mal, es que no, no son gente amable. No es, no son los demás. Eres tú. Si alguien te responde mal, si alguien te trata mal, y tú te mantienes en el equilibrio, es porque tú tienes una identidad incólme, que no se mueve, porque lo tienes claro, lo tienes definido. A menos que sea una actitud hipócrita, que no te importe, que no te interese en los demás y simplemente los tomas como cualquiera, como el viento que pasó, como que no existió, como que ni siquiera estuvo allí. También existe la ignorancia respecto de lo que pasa en mi, en mi entorno, y simplemente con el fin de no involucrar ni permitirme involucrar en una situación que no me compete, pero no como un acto de eh, eh, sostenibilidad emocional, de, de, de consideración de mi valor como ser humano, sino como simplemente el negar todo aquello que no, es, que no soy yo. Un individualismo extremo a tal punto que que caes en el orgullo y en el egoísmo y vives una vida de soledad y de vacío social que realmente no vale la pena y por supuesto que no son parte de nuestra identidad como criaturas de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros comencemos por el principio. Pienso, ya dijimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Eso me va a dar un sentido de identidad, por supuesto, me va a permitir también tener un sentido de propiedad y me va a permitir proyectar mi vida, mi, mi ser, mi pensar, mis acciones, mi eh, consideración de mí mismo hacia los demás y también aceptar a los demás conforme ellos van mostrándose en cada circunstancia que se relacione conmigo. Como estas características me permiten distinguir, distinguirme del resto, es decir, mi identidad me permite ser particular, que este privilegio no se convierta en una ventaja, entre comillas, o un sistema de aprovechamiento, porque tengo más habilidades, porque tengo mayores capacidades, de aquellos que no lo tienen o no tienen el mismo nivel de capacidad que, que tienes tú o que tengo yo. Debemos aprender a entender la identidad de los demás. Debemos aprender a comprender la, la condición de la situación colectiva de nuestra comunidad para poder formar parte de ella y que nuestra identidad sea una contribución para el crecimiento de una sociedad que necesita de personas que son conscientes de quiénes son, para qué están aquí y cuál es su propósito en la vida. No sabes tú cuánto podrías contribuir, cuánto podrías hacer, no solo por ti mismo, sino por todos aquellos que te rodean si tan solamente tú podrías tener claro cuál es tu identidad. Si tan solamente podrías entender para qué estás aquí. ¿Cuál es tu propósito en la vida? No deambularías por uno y otro lado. Te mantendrías enfocado en aquello que quieres. Y no solamente sería un servicio y en beneficio de los demás, sino también te traería, te traería satisfacciones que tú no imaginas, llenos de bienestar, no solamente para ti, sino que ese bienestar que se manifieste en tu rostro, en tus acciones, en tus palabras, va a ser como un bálsamo de bendición para otras personas que se relacionan contigo. La identidad juega un papel importantísimo en la pertenencia del ser humano y en su proyección hacia la comunidad. ¿Cuáles son las principales eh, acciones que puedes desarrollar tú que, que te permitirán, eh, por ejemplo, mostrar tu identidad? Los grupos eh, sociales requieren de personas y cada persona tiene de alguna manera una forma de mostrarse y eso se llama personalidad. Tu personalidad puede ser una gran contribución para que otros puedan conocer qué es lo que quieres y por qué estás en esta vida. Quizás tus creencias. Las creencias son aquellas que tú has adoptado a través de la vida. Y que van formando en ti una idea de lo que realmente tú vas a vivir en concreto en tus acciones. ¿Por qué haces esto? Porque eso es lo que creo. ¿Por qué comes esto? Porque eso es lo que quiero. ¿Por qué te gusta esto? Porque eso es lo que prefiero. O sea, vas a comenzar a definir una cantidad de cosas que van a darte la tranquilidad de que tú realmente estás en el camino correcto respecto de tu identidad. Vas a formar parte de experiencias en tu relación con los demás. Esas experiencias te van a permitir conocer a otros. Te van a permitir abrir un, un cúmulo de ideas de cómo llegar a ellos y si hay algo que ayudar y contribuir, lo vas a hacer. Y si hay algo que aprender, lo vas a hacer. Vas a recibir como un bagaje de ideas que van a comenzar a complementar aquellas cosas que tú quieres para tu vida. Las experiencias en relación con los demás te van a llenar, van a poner riqueza en tu vida diaria, porque vas a relacionar, relacionándote con los demás, vas a encontrar esa cantidad de, de, de contribuciones de las experiencias de los otros que vas a añadir y complementar las experiencias tuyas. Y por supuesto, los frutos que recibes como consecuencia de esa identidad mostrada a través de tu personalidad, eh, afirmada de acuerdo a tus creencias, refrendada por tus experiencias, serán finalmente eh, momentos de alegría, de felicidad, de bienestar. Eh, yo creo que muchos de nosotros todavía no hemos, no hemos mejorado en ese sentido, ¿no? No hemos buscado la manera de, de hacer que nuestra identidad se proyecte a los demás. Y hemos perdido tiempo. ¿Cuántos años hemos pasado sin darnos cuenta quién soy, para qué estoy, cuál es mi propósito? Algunas cosas que te van a ayudar a fortalecer tu identidad personal están embosadas en estas palabras. Número uno, aprende a desdramatizar el conflicto. Me pareció interesante la idea. No hagas grandes los conflictos. No los conviertas en algo noticioso. Los conflictos son parte de la vida del ser humano. Tenemos que esperarlos, tenemos que convivir con ellos. Tú no puedes vivir una vida creyendo que todo es una vida de paz. Incluso alguna vez eh, cuando he dictado clases en la universidad les he dicho a mis alumnos que me definan qué cosa es la paz. Y todos ellos dicen la ausencia del conflicto. Y el, la paz no es la ausencia del conflicto, es el conflicto en tensión, igualitaria o equilibrada. Porque en cualquier momento eso se rompe. Una idea bien fundamentada hoy, con una palabra simplemente que se escucha mañana, puede cambiar y crear un conflicto social o un conflicto mental. O un conflicto cultural o un conflicto religioso, o puede desbaratar completamente tus creencias. No dramatices. Aprende a estar en calma. Sé proactivo. Ser proactivo es tener la inclinación siempre a buscar la solución. A mí me molesta cuando las personas solamente hablan de los problemas. ¿Y por qué me molesta? No me molesta en el sentido de que no me gusta que hablen o cosas por el estilo. Es bueno mostrar las cosas que no están bien. Pero me molesta que solamente hablan de lo malo que, que sucede, pero no hablan de cómo resolver eso malo que sucede. Y ahí está el gran problema. Ser proactivo significa tener siempre una vía a buscar una solución en la vida. Otra cosa que puede fortalecer tu identidad es disfruta los días de tu vida. Mira, yo les voy a comentar algo que está pasando en este momento. Tenemos dos días de lluvia sin parar. Lluvia. No se ha detenido la lluvia. Dos días. Y me pongo a pensar yo y digo, pero tanta lluvia. Estoy viviendo en un lugar diferente ahora. Pero tanta lluvia. ¿Cuándo va a parar? Y no ha parado. Sigue lloviendo. Ustedes pueden escuchar. Sigue lloviendo. Y llueve desde anteayer. Y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Me pongo a pensar y digo yo, ¿será que... ¿La lluvia me tiene que producir alegría? Claro, cuando llueve, eh, frescor, este, humedad, estamos en la selva, qué bonito. Pero como que me molesta. ¿Por qué me tiene que molestar? Si los agricultores gozan de la lluvia. Hace un mes atrás no llovió casi seis semanas. Nosotros tenemos unas, unas plant unos plantillos aquí de, de maíz que estaban muriéndose. ¿Por qué no disfrutar lo que sucede cada día? Ustedes se imaginan a un ave diciéndole a Dios, no, no quiero lluvia, así. Las aves, los animales, los seres vivos, las plantas, todo lo que existe en esta hermosa, en este hermoso planeta, son para gozar, para vivir, para gustar para disfrutar cada día lo que tenemos, por más simple o sencillo que tengamos. Pero no solo lo que tenemos, sino de lo que somos. Si hemos mejorado un pequeño ápice, debería darnos alegría. Si no hemos logrado, debería darnos reflexión como para poder entender que algo aprendí, a pesar de que no avancé. Pero hay que tener siempre una un acto de alegría cada día. Establece prioridades. Mira qué es lo primero. Siempre es bueno darle el lugar que corresponde a aquello que es necesario hacer o a aquello que es necesario ser consciente primero. No postergues aquellas cosas que son importantes en tu vida. No postergues tu relación con Dios. No postergues el pensar que él, él interviene en cada situación de tu vida. No postergues la supuesta idea de que no Dios está ocupado en otro lado y de repente ni siquiera se da cuenta de mis necesidades y todo lo que me pasa es porque él me ha abandonado. No permitas que esas ideas eh, capten tu mente. Porque lo único que vas a lograr es deprimir tu corazón, deprimir tus sentimientos, tus relaciones se van a malograr y tu identidad va a terminar siendo una identidad tóxica. No solo para los demás, sino para ti también. Establece prioridades. Hay algo que a mí me sucede que constantemente trato de obedecer. Confía en tu intuición. Quizás esto se gana un poco más con la experiencia. ¿no? Uno cuando es muy joven no tanto tiene ese tipo de intuición y casi se artera, pero hay ciertas cosas que yo hago por intuición. ¿Y por qué? Como dicen aquí en el Perú, me da una tincada y como que molesta la cabeza permanentemente. Haz esto, haz esto, ten cuidado con esto. ¿ver? Y permanentemente molesta, molesta. Entonces digo yo, esa es mi intuición. Me está diciendo algo. Algo estoy presintiendo. Yo tengo por ahí mis ideas acerca de la telepatía ¿no? y los presentimientos, pero no lo voy a comentar aquí ahora. Pero confía en tu intuición, porque tú tienes la capacidad, ya con la experiencia del pasado, Poder más o menos presentir ciertas cosas que son importantes hacer, especialmente cuando tiene que ver contigo. Eso te va a permitir de fortalecer tu identidad. Sé espontáneo. Miren, yo siempre he dicho que los actores actúan mientras las escenas existen. Termina, se cierra el telón, tenemos que ser nosotros. Aprende a ser natural, espontáneo. Yo no sé si a ti te molesta la gente hipócrita. Yo tuve el privilegio de escuchar a una persona gritarle con groserías a su esposo y en otro momento de decirle, honey, eh, mielcita, amorcito, y no necesariamente ser lo que realmente es esa persona. Delante de los demás es todo dulce y delante, detrás de los demás es otra cosa. Mira, sé tú mismo. No te estoy diciendo que seas grosero ni cosa por el estilo porque así lo eres, pero hay algo que tú tienes que aprender, ser espontáneo, tener una actitud natural. ¿Cuándo vas a lograr eso? Cuando tú tienes claro tu identidad. Si te comportas como ser humano, lo vas a... Perdón, si tienes un concepto de ser humano, te vas a comportar como ser humano. Si no tienes bien claro tu identidad, te vas a convertir, como una, te vas a convertir en un animal, una persona que hace cosas que no necesariamente hacen los seres humanos. Hay cosas que tú no puedes evitar. Y si quieres fortalecer tu identidad, tú tienes que aprender a aceptar lo inevitable. Hay cosas que tú no puedes detener. No puedes detener la lluvia. Aunque ahora la ciencia comienza a hacer cosas, ¿no? pero bueno. Pero tú no puedes decir, para de llover. Tú no puedes decir al sol, deja de quemar. Tú no puedes. Hay que aceptar lo inevitable. Hay cosas en las que tú tienes control. De eso, encárgate. Y en lo que no tienes control, trata de o evitarlo, o por lo menos de comprender qué es lo que está pasando. Eso te va a ayudar a, a, a darte a ti mismo pertenencia, a ubicarte dentro de un contexto en el cual tú sabes que tus esfuerzos no puedes gastarlos en aquellos que tú no puedes cambiar. De paso, acepta el cambio. Los cambios son lo más constante y permanente en la vida del ser humano. No hay cosa más importante que el cambio. El cambio es innato al tiempo, a la vida, a las cosas, al hombre, a las, al, al, al universo. ¿Pero por qué cambió? El cambio es parte de nuestra naturaleza. Y finalmente, si tienes que mirar algo de tu pasado, valora aquellas cosas que hiciste mal para no hacerlas. Y valora aquellas cosas que hiciste bien para ver si las puedes repetir y mejorarlas. El revisar el pasado muchas veces te lleva a una situación de depresión, en muchos casos. A otras personas les lleva a una situación de así como de remordimiento, de culpabilidad. Comienzan algunos a acusarse de lo que hicieron y que finalmente debieron no hacer. Pero ya tú no puedes cambiar el pasado. Pero lo que sí puedes hacer es valorar esas cosas y comenzar a pensar qué de aquello del pasado me sirvió de experiencia para no cometer los mismos errores y destruir mi identidad en el futuro. Qué de lo que hice bien me ayudó a entenderme a mí mismo, a comprender a los demás y que me permitirá en el futuro comprender mejor aquello que los demás necesitan para poder ayudar y satisfacer sus necesidades. Es clave eso. Quieres fortalecer tu identidad, necesitas caminar un poco por la proactividad, por la valoración, por el sentido de pertenencia, pero sobre todo necesitas mirar a Dios en cada situación que te ha sucedido en tu vida. Yo no podría negar a Dios en mi vida. Rebeldía siempre existe en el corazón del hombre. Podría rebelarme contra aquello, pero no puedo. Dios ha sido evidente en cada circunstancia, en cada situación. Podría decir, hasta atreverme a decir que yo he visto la mano de Dios actuando. Perdón, se me cortó el... el eh, lo que queremos hacer es que nosotros seamos beneficiarios para otros mi objetivo a través de estas conferencias o de estas reflexiones es que podamos llegar a otros y ayudar de alguna manera a comprender a plenitud en algún momento la plenitud va a llegar de esta comprensión de quiénes somos para qué estamos y a qué hemos venido a este mundo y poder ser una vía de ayuda para otros. Eso es nuestro objetivo, eso es lo que queremos y ojalá que esta noche te haya ayudado en algo. Ojalá que esta noche te haya dado la oportunidad de poder reflexionar en aquello que es sumamente importante como la identidad. Pon tu, pon tu mira en las cosas que valen la pena. El dinero no es todo, el trabajo no es todo, el poseer cosas no es todo. Pero hay algo que sí es un todo. El saber que tú eres una criatura de Dios, que tienes una oportunidad para poder trascender en la vida gracias al reconocimiento de quién tú eres y cuál es tu propósito en la vida. Yo deseo que Dios te bendiga, te cuide, te ayude, te acompañe. Y ojalá pronto podamos escuchar de ti que Dios ha sido propicio a tu vida y que tú estás teniendo una visión de futuro para ser feliz, para hacer feliz a los demás también. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Por el privilegio de compartir tu palabra, estos pensamientos, estas reflexiones con mis amigos que nos escuchan cada noche. Queremos que tú puedas, con tu espíritu, guiar y ayudar a entender que somos hijos tuyos. Que venimos de tu mano poderosa, tu mano creadora. Y que gracias a esa mano creadora, hoy existimos, pensamos, elegimos, buscamos, nos gloriamos en tu misericordia, en tu protección. Gracias por la lluvia, gracias por el sol. Gracias por la salud. Gracias por el aire. Gracias porque nos permites por lo menos pensar que tú eres nuestro Dios y reconocerte como nuestro Hacedor. Concédenos tu gracia esta noche y guárdanos en el descanso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como ustedes ya conocen, mi nombre es Boris Darmon. Es un privilegio para mí poder presentar estas conferencias, estas reflexiones todas las noches. Si te gusta esta conferencia, puedes compartirlo. Puedes buscarme en Facebook como Boris Darmon o en mi canal de YouTube, Boris Darmon Canal. Allí puedes compartir estos mensajes. Después de unos 15 minutos terminado en vivo, lo tendremos en Boris Darmon Canal en YouTube. Que tengas una feliz noche y que Dios te bendiga.